sumamos a la mesa a Alejandra Gato de Andrea, ¿sí se dice? ¿Está bien? De Correcto, de Andrea, de Andrea, de Andrea, para decirlo correctamente. Rectora del IES 9029 de Luján de Cuyo. Vamos a hablar sobre un conversatorio sobre el aprendizaje basado en proyectos, es decir, cómo ir modificando y adaptando la forma de aprendizaje que quizás todos hemos tenido etapas distintas. Yo ya estoy en los 40 años, Rodi anda por ahí, 23 usted es un poco menos, y quizás esto ha ido mutando también, ¿no? Durante el tiempo. Entiendo que eso ha pasado, no? Totalmente. Y en realidad eh, estas metodologías activas que, que trabajan el aprendizaje basado en proyectos, eh, trabajan que el centro del, del, del conocimiento sea el estudiante, en función de problemáticas que hoy eh, están muy instaladas a partir de la pospandemia, ¿no? La a ver, bájemelo a la tierra, así termino de entenderlo bien. Basada en el estudiante, ya directamente me. En el en centro, el... en el centro del aprendizaje está el estudiante. Uh -huh. Y como facilitador está el docente. El docente tradicional, facilitador, claro. tutor, eh, mentor de una, de un, de un proceso que el estudiante va haciendo en función de eh, distintos procesos que uh -huh. eh, trabajamos con los conocimientos. Y haces que era antiguamente, eh, por lo menos cuando yo fui que era más como el, el, la, la el educa... docente era más el protagonista, digamos, Totalmente. más que el alumno. La, la educación tradicional se impartía con, se impartía directamente y, y, y como que en línea recta que que en ya. línea recta uh -huh. con el conocimiento. En cambio hoy es la construcción del conocimiento a partir de que el estudiante tiene una problemática uh -huh. y la trabaja eh, en función de lo que también un contexto, que eso es lo interesante de, la, de, de estas metodologías activas, porque el contexto en donde yo estudio, donde yo vivo, donde yo eh, trabajo, donde yo transito, está muy presente en el aula. Uh -huh. Por ejemplo, digo eh, nos, nosotros trabajamos en, en, en trabajo social y en ciencias políticas, en la facultad de, de, de ciencias políticas, un, un eh, problema o una, un proyecto que son infancias protegidas. De, a partir de las infancias protegidas, de esa temática, trabajamos todos en los entornos virtuales de aprendizaje. Que, uh -huh. que realizamos. ¿Y el alumno se tiene que involucrar a través de algún proyecto? A través de un proyecto y a través de preguntas eh, eh, preguntas desafiantes y preguntas eh, que en realidad... Eh, eh, ...motiven al, uh -huh. al estudiante a trabajar una temática. ¿Puede ser que en mi época le habíamos dicho trabajo de campo o algo parecido? Que era muy poquito sí, los que hacíamos Sí, ese sí, tiempo, puede ¿no? ser, puede ser. Que Digo, el no, trabajo, era, no era algo que sí. era preponderante, uh -huh. la forma, el pero de vez en cuando nos daban algún El tipo. trabajo de campo y las prácticas profesionalizantes que nosotros teníamos antes... ...hoy están muy relacionadas también uh -huh. con las metodologías activas. Estas metodologías activas bien no son nuevas, son de hace muy muchos años. Sí. El tema es que hoy también la pospandemia... Ha, ha ayudado a que nosotros, los docentes, centremos eh, la atención como facilitadores y no como meros transmisores de conocimiento, claro. ¿no? Exactamente. Qué difícil en esta época en el que después de la pandemia con tanta tecnología aprendimos a hacer las cosas de otra forma, que es te dan una actividad online, la resolves y a lo mejor tenés poco contacto, no solo con el docente, sino también con, con la realidad, ¿no? Con el, lo que pasa es que en realidad eh, la, la, la pandemia eh, en educación nos dejó y nos, nos trasladó a que existen distintas eh, formas de aprender. Porque, ¿qué pasa? Hoy el conocimiento lo tenemos todos. Con un clic nosotros, ¿qué hacemos? Encontramos sí, sí. el conocimiento. Pero, San Google. Tal cual. Ent que está bueno, sí, que claro, en realidad obvio, obvio. enriquece también a la población culturalmente, porque en realidad no somos analfabetos, porque volvemos a, a trabajar... Ciertas dinámicas, pero ¿qué pasa con después que yo tengo la, la, la, la información o tengo el conocimiento? Lo tengo que trabajar al conocimiento y ese uh -huh. con, trabajo del conocimiento claro. es importante trabajar con metodologías no tradicionales porque si no se derriten y se claro. desvirtúa el tema de, de, la, de la composición como hago, como armo ojo que Los chicos también la tienen difícil en, en esto de Google, que resuelve rápido, sí. pero en Google está todo lo bueno, lo malo, lo falso, lo real, lo que no es real. Eh, eh, y no sé si es, es fácil para el estudiante discernir cosa, claro. ¿no? de, lo, de lo que corresponde y de lo que no corresponde a veces. Y ahí está el que nosotros le tenemos que enseñar los El docentes, facilitador, claro. El facilitador, el tutor. Le tenemos que enseñar a que hay sitios seguros, que, uh -huh. que en realidad la Wikipedia eh, hay ciertos... Eh, eh, esquemas en donde tal vez que no sea tan profunda la investigación. Y nosotros tenemos que enseñarle al chico a buscar uh -huh. y a encontrar el conocimiento para la construcción, ¿no? Claro, En claro. realidad. Ahora, ¿y ustedes qué han notado? Que los chicos cuando se involucran eh, yendo al campo, digamos, uh -huh. a hacer este tipo, aprenden más, les queda más claro, ¿sirve más que lo tradicional? Eh, sí, la verdad que sí, porque lo construyen a partir de su propia experiencia, ¿no? Y no es como una... como No es como... Eh, como una didáctica más, más eh, centrada en, en, en el profesor, que yo dicto la, dicto un tema, claro. lo mando a estudiar, y en ese estudio, es lo memorístico, vuelve claro. a los dos meses de haber rendido, a todos nos pasó, de haber claro. rendido, eh, eh, no nos encontramos nada, con nada. Nada. claro, no Tam, nos también encontramos. También nos pasa, bueno, ni hablar nosotros como estudiado periodismo, que por ahí decimos, lo, la mayoría de la profesión la aprendes cuando ya estás trabajando, de la sí. facultad de, de, de conocimiento teórico. Salís con un conocimiento... Salís con una pero, base, pero la aprendés campos, ejerciendo cosa, la claro. profesión. Sería un poco adelantarse a eso también. Adelantarse, y ¿sabés qué? Adelantar que los modelos teóricos que nosotros hemos hemos nos han instaurado son modelos teóricos vivibles y palpables y, y modificables y con una realidad. Porque es, es cierto lo que vos dices, a todos nos pasó. Salimos y buscamos y, en, y nos encontramos con, con un contexto social, económico, político, diferente al manual que yo trabajaba, ese. la teoría y que esto iba a ser así, claro. así, así. Entonces, ese, ese, esto ese. se trabaja a partir de, de, de, del esquema de que el estudiante le, le eh, está eh, interesado en un proyecto. Por ejemplo, el proyecto, nosotros trabajamos eh, en, en San Luis, este, este, este, este conversatorio nace... Uh -huh. Por, en, eh, a partir de que nosotros nos convoca San Luis a un grupo de, de docentes a trabajar, eh, ellos están eh, en la facultad de, de matemáticas, que es una, una facultad muy dura, claro. eh, muy dura, de ciencias muy duras, que en realidad ellos tienen que, eh, que acreditar para la CONEAU. ¿Y qué le pide la CONEAU? Fíjense, esto esto es interesante ver. ¿Les pide habilidades del siglo XXI para los estudiantes? Claro. Pensamiento crítico, trabajo en equipo y metodologías activas para los docentes, con, un, con uh -huh. unas estrategias de evaluación diferenciada. Entonces, sí. ellos es, es que, son de, de, que tienen un núcleo duro claro, en sí. función de que la matemática la se aprende, bueno, no fue muy fácil a nosotros trabajarlo, porque la realidad que los los docentes abrieron y entendieron que, por ejemplo, ellos tienen en las ingenierías, entonces en ingenierías... Eh, en, que pareciera que no se pueden adaptar a esto, bueno, alguna Se adaptan sí, perfectamente, claro, claro. perfectamente. Y nosotros también trabajamos el tema porque veníamos de lo social, entonces el poder vincularnos con los distintos las distintas uh -huh. disciplinas hizo posible que en realidad eh, diéramos a conocer este conversatorio para el nivel universitario y el nivel superior, claro. que no hay. En en el... de, y en definitiva siempre está esa demanda de los alumnos, independientemente del nivel que tengan, de poder entender o de poder saber para qué me sirve ese conocimiento totalmente. que el profesor mm, me está dando. Totalmente. Que era Con la cuando, matemática sobre todo. Sobre todo cuando, cuando estábamos en el secundario, tal ¿tú? cual, y no es o química o lo sí, que sí. sea, para ¿qu qué me sirve Para qué me sirven, sirven las isobaras. sí. sí. ¿Qué es eso, no, Rodolfo? No, no, Geografía. ¿Qué <risa> ¿Sí? Geografía. El chico me la enseñaba a en la escuela. Pero eso es lo que Yo está bien, tengo claro. eh, Digo, ¿En, 19? en el 19, 19, 19, 19, 19. 19 ¿Sí? quisiste decir. No tengo el chistoso. No, siete los chistoso. Yo soy, a diferencia de todo este grupito de acá, soy de otra generación. Y creo que lo más lindo que teníamos y lo mejor que nos pasaba era cuando nos hacían trabajar en grupo, que se hacía muy poco en esa época. Y nos hacían armar conferencias porque era la parte más creativa, era investigación, era ir a la biblioteca San Martín, a buscar libros, era, Digo, era, era la parte más, sí. más creativa y creo que era donde más aprendíamos. Claro. ¿no? Porque esto que decías vos, es que el, el, el, el docente la tiene muy difícil hoy, que es tratar de generar en el alumno el interés. Totalmente. Y es lo más complejo. Totalmente Cuando vos tenés una plataforma o internet que te, te roba todo el interés del, claro, del alumno. No, claro acostumbramos a que nos llegue todo fácil. Y te dispersa. Ah, aparte, absolutamente. Porque entraste en Google por un tema y te fuiste por otro, por otro, sí, por otro Y, por otro, y por hay otro. tutoriales hasta para hacer eh, un, sí. eh, una obra vial. Entonces, sí, decir sí, un tutorial sí. y entonces digo, tengo que tener esto, esto, sí, esto. Sí. Pero en realidad... Eso está muy bien complementado con el tema del proceso de conocimiento que nosotros que tenemos que trabajar yo, claro. los docentes con los estudiantes. ¿no? Y el estudiante en el centro, si ellos quieren, viven en, unas, en un lugar como el Chayao, en donde no hay... Eh, agua, entonces digo, ¿cómo llevo el agua al, al.? Si yo soy estudiante de ingeniería, por ejemplo, ¿cómo sí. llevo yo al agua al challao? Y esto es mi problemática de barrio que todos los días la vivo. Claro, entonces, claro. con el profesor de cálculo 4, por ejemplo, y bueno, voy a trabajar esta red en donde, como profe hago? Entonces, es a increíble. Ver, esto me interesa, lo que ustedes plantean es como que interactúen las materias. Totalmente. O sea, no es una sola materia. Uno. Totalmente. El, el aprendizaje basado en proyectos trabaja, por ejemplo, en el ciclo, en el primer semestre, con todas las materias del primer semestre. Entonces, lo que yo veo en cálculo, lo que yo veo en, en química, lo que yo veo en física, lo que yo veo en ambiente, Ajá. todo esto va relacionado a que yo quiero llevar a mi barrio agua. Claro, claro. Está muy en bueno. En donde quiero llevar a mi barrio o, a, o, o quiero eh, lograr que en mi pueblo exista Ajá. tal cuestión, ¿no? Lo abarco donde... por las diferentes Exactamente. áreas y a través Entonces, de la escuela hasta quizás puedo generar una solución. totalmente bien, el sistema eh, de Mendoza, ¿está pensado para esto y ustedes pueden evaluar a través de esto los chicos también? Sí, claro, la, la, y la evaluación ahí va muy, muy, eh, ac acompaña a todo este proceso porque la evaluación sumativa no, no puede, como la que teníamos nosotros, no puede... No, no, no, va no tiene cabida en este, en este modelo, porque tiene cabida en otros modelos claro. con otras teorías. Claro, con y, ¿Y de otra forma. forma se puede evaluar? En se, este fue, en, eh, se evalúa por rúbricas que se llama, es un eh, se arma como una planilla en donde eh, existe el tema del proceso. Y el proceso es un proceso continuo, en donde yo, yo te voy evaluando a vos, no con un, un cero o con un uno o con un 10. Yo evalúo el proceso tuyo porque... ¿Qué es lo que nosotros todos los que trabajamos en educación creemos? Que todos los estudiantes pueden. Ajá. Y a partir de que todo el estudiante puede, cada uno tiene su tiempo. Y su talento y su expertise. Y su creatividad, claro. como decía Arroyo. En realidad, esas son las habilidades del siglo XXI que yo tengo que explotar en los chicos. Y, esto? y, el, y la evaluación sí tiene que existir, pero es una evaluación en donde es un proceso... Un proceso de, de, de que no es sumativo, es un proceso de alcances. Eso es mucho más difícil, no solo para los estudiantes, que a veces estudias para el 10. No sé si los estudiantes siguen chipeados de esa forma. Al menos en mi generación, y calculo con la de ustedes también, era como buscar esa nota. Había algunos que tenían mucha presión de los padres también, ¿no? Claro, pero eso quería es decir... Que hoy también es, sigue es, existiendo sí, esa, esa doble, ¿cómo, doble... ¿cómo le decís al padre que hiciste un, un proyecto genial y que el profesor después te dice, hay que evaluar el proceso, o sea, no, no, no importa el 10, claro. o sea, me parece que el, pro, el proyecto estuvo maravilloso, y lo evalúas de, de, desde otro punto de vista. Yo creo que también los padres hoy, eh, con, esta, con, con esta pandemia que, que quebró ciertas cuestiones, los padres eh, trabajamos distintos métodos de evaluación, y eso es lo bueno también, porque en realidad este estudiante es un estudiante mayor de edad, en donde este estudiante mayor de edad eh, tiene que entender de que este proceso es un proceso que es significativo, de un aprendizaje significativo, en donde va cada etapa eh, trabajándola. Y yo puedo quedar en la etapa 2 y vos ir a la etapa 3, y yo sigo con la etapa 2, pero yo vamos a llegar todos, con distintos tiempos, a un mismo resultado. Uh -huh. Y son resultados siempre positivos, no hay resultado negativo acá. Uh -huh. Acá no existe el, el, el Del desaprobado. El, el desaprobado. Hay un proceso. Lo logro más, lo logró menos. Pero todos uh -huh. lo logran claro, al proceso. Claro. Porque tenemos tiempos diferentes. No es que vamos en el, en, en el primer semestre terminar. Bueno, este, este, este grupo. Se complicó, no no entendió, pero por supuesto que puede pasar estas cuestiones. ¿no? ¿Y el proyecto surge de los alumnos o de no, los de un grupo No, de un grupo de docentes. Uh -huh. O sea, elaboran un, una serie de propuestas. De grupo de de, de, propuestas? de propuestas, en donde sumamos a, a la Facultad de Ciencias Políticas, sumamos también a la, al Departamento de Ciencias de la Educación, de también de la de uh -huh. Cuyo, y el, el Instituto de Educación Superior, la Facultad de de medicina y eh, la facultad de san claro. luis en donde este conversatorio es un primer conversatorio que después uh -huh. que queremos hacer sacar una narrativa de esto claro. para publicar porque no hay no hay, no hay material no uh -huh. hay material en el nivel eh, universitario o sea, ni uno, uno piensa mucho cuando habla de educación inmediatamente piensa en docente alumno sí. el docente le baja la información al alumno no digamos básicamente ahora Acá hay un trabajo donde se han unido los docentes e interaccionan los docentes. Totalmente. ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Interaccionan también entre ellos? Totalmente, porque esas son las habilidades del siglo XXI que nosotros le tenemos que trabajar con los alumnos, el trabajo colaborativo, porque de nada vale hoy, porque ¿qué Llegar pasa? Llegar solo. Totalmente. Y ¿sabes qué pasa? Que se han dado cuenta justamente las, las, las facultades duras de que si no trabajan, habilidades del siglo XXI en los estudiantes no lo pueden mandar a Silicon Valley porque Silicon Valley es trabajo en equipo entonces mandan a un robot un chico bárbaro pero no se logra claro. no se logra no interacciona eh, no no interacciona y no logra entender el contexto uh -huh. entonces el contexto lo tenemos que si todo eh, eh, eh, aquí es trabajo colaborativo uh -huh. hoy entonces trabajo colaborativo espíritu crítico yo creo que sí yo personalmente creo que sí porque creo venimos que, de un mundo muy individualista, no, ¿no? Yo creo que criado para el éxito personal, sin importar quizás lo que le está pasando al de al lado. Esto pareciera cambiar un poco el paradigma. Sí, decir, yo bueno, creo que en, el, en los países, en el primer mundo, yo creo que lo colaborativo hoy no les ha uh -huh. quedado otra que decir, bueno, trabajemos nosotros cinco porque vamos a lograr esto. Uh -huh. No voy a lograrlo ni yo, ni claro. vos, ni vos porque es en función también de una cuestión económica, ¿no? Vamos uh -huh. a ser más rentables para nosotros que yo ir solita. Claro. Esto es lo que tenemos que hacerles entender a los estudiantes. Los estudiantes tienen que tener espíritu colaborativo, uh -huh. solidaridad. Eh, y bueno, en realidad también nos ayudó muchísimo la, la fundación del Grupo América, uh -huh. porque en realidad eh, eh, nosotros que decidimos que nuestra... Eh, nuestra entrada fuera un alimento no perecedero. Esto para el conversatorio que va a sí, ser. Eh, el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, o sea, dentro de. El martes que viene, de 16 a 19, en el bloque de aulas comunes eh, y tecnológicas de la Universidad Nacional de en el Triviño. Destinado en, a docentes. O a puede docentes y estudiantes también. Ah, también puede estudiantes participar? avanzados también pueden estudiar de formación docente. ¿Hay un claro. cupo limitado para hacer parte? No, no, no, no hay cupo limitado. ¿Y tienen que inscribirse a través de? A través de un, de una dirección, de un foro que hemos podemos darlo o no lo tenemos ahí le pregunto a la producción, así lo ponemos en pantalla ya que estamos para que ustedes tengan claro cómo pueden inscribirse, a cambio de eso tienen que dar un alimento, un no, alimento perecedero. no perecedero. Un alimento no perecedero, sí, en donde la, la fundación del Grupo América también va a estar y también uh -huh. le vamos a reconocer porque realmente este trabajo social también a nosotros nos interesa, porque en, la, en realidad eh, tenemos que tener una militancia social en este momento claro. importante. ¿Se, ¿Se imagina pudiendo ampliar esto a toda la educación? porque acá en estamos En realidad, ustedes no, no, en primaria y a... en, en secundaria acá Mendoza lo hace, Ajá. es pionera. Sí, sí, es bastante transversal. Lo Por hace, ejemplo, sí, el sí, tema sí. de la. que, que es un, un, un debate y la verdad es que es muy poco lo que se da, pero en educación sexual el, yo creo que la lógica es que sea transversal uh -huh. a todas uh -huh. las, a todas a las materias. materias. Creo que ese puede ser un, un, un buen Y transversal a ejemplo. un diseño curricular. Eh, claro. ¿no? De cualquier, de... O sea, no es que tenés una cátedra de educación sexual, lo que tenés es docentes uh -huh. que dan educación sexual en el contexto de su materia. de geografía y en contexto Exacto. de historia, en contexto porque pueden uno. En un trabajo de San Luis, fue súper interesante y eh, rapidito lo cuento eh, una profesora en, eh, en piedras preciosas eh, ella es geóloga eh, quería trabajar las gemas en el cine cómo es la representación social de las gemas en el cine los diamantes uh -huh. ¿no? interesantísimo interesantísimo el, el, el proyecto claro, que no quería no ocurrido jamás bueno en las claro. gemas en, en el claro. cine Cómo, ¿Cómo es la representación ah, claro. de Tiffany, de toda esta cuestión a partir del tiempo? Y Uno. el chico estudia gemas. Claro, claro. claro. claro. Otra cosa podría ser la representación de Diego Maradona en absolutamente en todo. todo. Yo lo veo a Maradona. Ese es, ese es el proyecto que él llevaría ah, adelante. Creencias populares, si una cosa así, por ponerle un nombre un poco más, más académico, si se está, está, está más cerca de la psiquiatría que otra cosa, pero. <risa> bueno, tal, no me casi. Si no hagan leña del árbol caído. Bueno, esto es, el 6 de diciembre, desde las 4 y hasta las 7 de la tarde en la Universidad Nacional de Cuyo, pueden inscribirse. Está este, justamente. Eh, auspiciado por la Fundación Grupo América, por eso es que piden un alimento no perecero que lo va a administrar obviamente, Para la un, Fundación. Es eh, <coughs> un merendero que es una asociación civil, eh, Isabel de las Heras es uh -huh. el merendero. Bien que van a estar allí también ellos van recibiendo, hacer... recibiendo las donaciones. Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer. No, hay, no se pide otra cosa para poder participar de este conversatorio que resulta muy interesante y del cual nos ha hablado Alejandra Gato de Andrea que nos ha comentado esta situación. Alejandra, muchas gracias. Es muy amable. Muchas gracias a todos. Y bueno, a está interesante. Vamos a seguirlo. Seguramente nuestros compañeros de la fundación nos van a tener el tanto de lo que resulte ese 6 de diciembre. Ha sido muy amable. ¿eh? Muchas gracias.